En el vídeo de hoy vamos a contar la primera prueba eh, con el sistema Vamos a demostrar una propiedad muy sencilla Simplemente vamos a demostrar que si x y z son números reales tales que x igual a y e y es igual a z, entonces x igual a z Así, la propiedad transitiva de la igualdad como es la primera, me voy, a, me voy a detener en dos detalles. Primero, la táctica que se usa fundamentalmente, la táctica de reescritura. Y segundo, vamos a ver cómo se puede hacer la prueba utilizando el demostrador. Para eso, pincho en, la, en el enlace en donde está la sesión se abre una nueva ventana en la primera línea que está en naranja se ve que se está cargando el sistema y cuando se termina de cargar bueno pues nos indica que el sistema ya está preparado entonces podemos ocultar la línea o dejarla este es un editor pequeño en donde en la parte izquierda está la edición del de editor y en la parte derecha eh, los resultados que se van a ir obteniendo conforme nos movemos a lo largo de la prueba bien bueno, aquí está el enunciado en las cinco primeras líneas y lo primero que tenemos que hacer es que importar la teoría de los números reales aquí hemos dicho que va a ser vamos a trabajar con tres números reales bien, pues en la línea 7 importamos la teoría de los números reales está en el directorio de los datos, la teoría real y simplemente la parte básica de la teoría y con esa teoría pues vamos a poner importada vamos a exportar Escribí el enunciado. Bien, vamos a, a comentar distintas demostraciones, como dije en el vídeo anterior. La primera es simplemente utilizando reescritura. Bien, lo que decía del enunciado. ¿Cómo vamos a enunciar este teorema? Bueno, pues primero usamos la palabra ejemplo, que es lo que está en la línea 12. Y a continuación escribimos las hipótesis. La primera hipótesis que nos dice que X y Z son números reales. Bueno, pues aquí hemos escrito la primera hipótesis. X y Z son números reales, es decir, son del tipo R, donde R es el tipo de los números reales. Bien, o bien si sí, los que ver desde el punto de vista matemático, x y z pertenecen a r. Aquí un detalle de la notación. Mirad que r, el r de los números reales, está escrito en notación matemática. ¿Cómo se escribe? Bueno, aquí está. Eh, para escribirlo, lo voy a borrar, para escribirlo, lo que se escribe, se escribe como en latin. Eh, se escribe la barra, la R mayúscula y el tabulador. Bueno, pues con eso ya tenemos escrito R. Igual que R, pues se escribe análogamente los números naturales, los números enteros y casi la mayoría de los símbolos como se escribe en latín. Mirad que aquí, si observáis, eh, eh, le dais al interrogante y os indica bien cómo se van a ir escribiendo, el, cómo se escribe el lambda. Bueno, pues la barra, ¿cómo se escribe la estrella hacia atrás? Pues una barra con el menor y la raya. ¿Cómo se escribe la negación? Pues una barra con el NOT. Bien. Eh, si queréis ver todos los símbolos, le podéis dar a esta lista. Y aquí tenéis todos los símbolos matemáticos, las letras griegas, con barra A. Pues escribe alfa. Bien. La que hemos visto. Barra R. Por aquí, pues. barra z escribe los números enteros, barra n en los naturales, epsilon, eh, con barra ep sale épsilon, aquí tenéis casi todo lo que decíamos antes, barra not la negación, Ahí tenéis los todos los signos. Bueno, sigo. Ya hemos escrito la primera hipótesis. A continuación, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues lo que tenía que decir es que si x, que x es la primera de las hipótesis, x es igual a y. Bueno, ¿cómo se escribe esto? Pues aquí lo he escrito, x igual a y, y le doy una etiqueta. Voy a usar h va a ser la etiqueta de esta hipótesis, de x igual a y. O podéis ver, h es una demostración de la igualdad x igual a y. Se puede ver de distintas formas. La segunda, y igual a z. Pues aquí, ¿sí? lo escribo, y igual a z, y también le pongo una etiqueta h'. Ya he escrito las tres hipótesis. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Escribí el entonces, entonces, x igual a z. Bien. el entonces es lo que he escrito aquí los dos puntos x igual a z y a continuación tengo que escribir la demostración del teorema bien para escribir la demostración separar lo que es el enunciado de la de la demostración pues pongo el dos puntos igual Cuentas, si queréis ver, bueno, pues ahora lo que tengo que escribir es un término cuyo tipo sea la hipótesis que le he dicho. Bueno, el sistema es eh, síncrono. ¿Eso qué quiere decir? Pues que conforme me vaya desplazando por el fichero donde está la teoría, en la parte derecha irá escribiendo eh, lo que está interpretando. Mirad, si yo me muevo, voy a ir con el cursor aquí a la línea 10, a la línea 17, aquí lo que está diciendo la línea 17, columna 0 dice, bueno, pues tengo un objetivo. ¿Y el objetivo qué es? que estas son las tres hipótesis, esta es la conclusión y separando la hipótesis de la conclusión, el símbolo de teoría. Bien. Ese es el objetivo. El objetivo es demostrar esto. ¿Y cómo lo hacemos? Si lo miramos desde el punto de vista matemático, esta es una demostración muy simple. ¿Por qué? Porque si yo me fijo que h es una igualdad, siempre puedo sustituir la parte izquierda, la x, por la parte derecha, por ahí. Si en la conclusión sustituyo la x, por la parte derecha de la hipótesis H, de la I, bueno, ya tendría I igual a Z, pero I igual a Z es exactamente la, la segunda hipótesis. Así que usando esa hipótesis, pues ya habríamos terminado. Eso se traduce literalmente en dos tácticas de, de Lea. La primera, ¿qué es lo que le digo? Pues la primera es lo que le digo. Lo que tiene que hacer es reescribir. Rv simplemente es una abreviatura de reescribir. Reescribir, eh, si me pongo aquí, al final, reescribe la reescribe en la conclusión utilizando la hipótesis h. Fijarse que la x que tenía, pues cuando estoy aquí, está en la línea 18.7. La X la ha sustituido por la Y y ahora lo que tengo como conclusión del objetivo es Y igual a Z. Y igual a Z que es exactamente la hipótesis H'. Bien, pues le digo exactamente, que es lo que va a hacer es una demostración, exactamente la hipótesis H'. Le digo que ejecute esa táctica, ya no queda nada... Por demostrar, ya hay, ha coincidido exactamente con la conclusión y el final del teorema, final de la prueba, nos lo indica diciendo que no queda ningún objetivo por demostrar. Bien, como dije antes, el principio de la prueba lo he marcado con Begin, el fin de la prueba con el e. Bien, fijarse que la coma es siempre, en sintaxis la coma es siempre el el final de una táctica aquí veis, por ningún objetivo bien, pues aquí lo, con eso hemos terminado nuestra primera demostración, así que lo único que hemos utilizado son dos tácticas, la táctica de reescritura con la hipótesis H y la táctica de exactamente a continuación de cada, en este ejercicio en general en lo que va a ser el curso pues he escrito la prueba que hemos realizado mirad la forma de hacerlo es por sí se está simplemente leyendo el libro sin interactuar con el demostrador lo que escribo es el primer objetivo que era lo que nos salía aquí y las tácticas. La primera táctica es reescribe H. Bueno, pues esto lo he escrito aquí. Y también lo que sale cuando le digo que aplique la táctica de reescribir con H, lo que ha hecho ha sido modificar la conclusión. Las hipótesis la deja igual y por eso lo único que he puesto aquí es la nueva conclusión. Y la segunda táctica que es comprobar que la conclusión coincide exactamente, módulo unificación, con H', lo que me va a producir es no, que no hay ningún objetivo. Bueno, pues eso es lo que he escrito aquí. Veis que esto es exactamente la prueba. Después de la prueba, lo que he escrito es unos comentarios en los que indico las tácticas nuevas que se han introducido en ese ejercicio. No todas, sino bueno, la primera vez aparece una táctica aquí es la táctica de reescritura que lo que hace una hipótesis ecuacional, si H es una igualdad entonces lo que hace es sustituir la parte izquierda de H por la parte derecha de H en la conclusión esa sustitución se hace en la conclusión y la táctica exactamente donde h es una hipótesis cualquiera, no necesariamente una, una igualdad, lo que va a comprobar es que coincide módulo unificación con la conclusión. Estas son nuestras dos tácticas. En el libro, vuelvo al libro, he escrito el teorema, la prueba, en la parte interactiva es lo que estamos viendo, es lo que se ve aquí, He escrito la prueba y los comentarios. Bien, y volviendo al principio de, del libro, voy a ir... Mirad que... Como comenté en el vídeo anterior, pues estoy escribiendo un apéndice en donde se van a poner las tácticas conforme van apareciendo. Bueno, ¿cuáles son las que hemos visto? Aquí hemos visto la táctica reescribe una hipótesis cuando la hipótesis es una igualdad y la táctica de exactamente. Bueno, conforme vea, bueno, pues las la iré, conforme se vayan introduciendo nuevas tácticas, pues las iré añadiendo al resumen. Eh, lo que hemos visto es una demostración, pero también se podría hacer otra demostración con reescritura inversa. ¿Eso qué quiere decir? Mira, aquí tengo, tenía las dos hipótesis. En la demostración anterior lo que había hecho es usar la reescritura con la, hipo, con la primera hipótesis, con la H. Pero también podía reescribir con H'. ¿Por qué? Porque h' es el que me está diciendo, que i es igual a z. Pero si esta igualdad la leemos de derecha a izquierda, este z de aquí lo puedo sustituir gracias a h' por este i. Y si sustituyo z por i, ¿qué es lo que me queda? x igual a i. x igual a i es exactamente la hipótesis h. Entonces, vamos a reescribir. Otra vez la táctica de reescritura, pero ahora de derecha a izquierda. ¿Cómo le digo que quiero reescribir con gacha y prime, pero de derecha a izquierda? Mirad, aquí está la palabra reescribir, lo mismo, pero ahora que lo quiero reescribir de derecha a izquierda. Es lo que hace esa flecha hacia la izquierda. Bien, primero, ¿cómo he escrito la flecha? Otra vez, utilizando la notación al estilo de látex, primero la barra invertida, segundo la flecha, tercero la barra y dándole al tabulador. Ya tengo escrito RVH'. Bien, cuando le digo que lo aplique, fíjate. observad que lo que va a hacer es sustituir esta Z por I, con lo que la conclusión va a cambiar de x igual a z a x igual a y bueno, cuando ya la aplico observa que ya la conclusión ha cambiado es x igual a y y eso es exactamente la hipótesis h le digo que es exactamente la hipótesis h y hemos completado la demostración bueno, estas dos eran muy parecidas vamos a hacer ver más variantes de la demostración otra forma, aquí tenéis la prueba, los comentarios, pero no me voy a detener. Otra es utilizar reescritura en las hipótesis. Vamos a hacerlo reescribiendo en las hipótesis. Hasta ahora, en las dos anteriores, habíamos reescrito, pero en la conclusión. Bueno, vuelvo a escribir el enunciado. Aquí lo tenemos. ¿Y, lo, y qué es lo que digo reescribir? ¿Qué significa reescribir en las hipótesis? Bien, si yo veo, considero la segunda, h', entonces si yo uso h' como regla de reescritura, puedo sustituir la i, la parte izquierda, en la hipótesis h. Si sustituyo esta i en la hipótesis h, aquí, por la parte derecha de h', qué es lo que me quedaría. Pues lo que estoy cambiando es este y por z, con lo que me quedaría x igual a z. Pero x igual a z es exactamente lo que quiero demostrar. Vamos a ver cómo se hace. Aquí tengo, le digo que reescriba. Fijarse que ahora cuando le estoy diciendo que reescribo en una hipótesis, reescribe usando h' en la hipótesis h. Hace la reescritura y observa que h... Antes, ¿quién era? H era X igual a Y. Y, al, y después de reescribir, ¿H quién es? H es ahora X igual a Z. Pero ese X igual a Z es exactamente la conclusión. Luego, utilizando exactamente H, pues ya tenemos la demostración. ¿Veis que, eh, aparte de lo de la izquierda, bueno, pues también nos deja. Hay muchas más opciones, como veis aquí. viene todavía más anciano. bueno otra aquí están los comentarios una mezcla de las tercera y segunda demostración vamos a reescribir pero en la hipótesis pero en, en lugar de reescribir usando h' en h lo voy a reescribir usando h en h' mirad otra vez Aquí tenemos el problema. Si yo uso h para reescribir en h', ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que quiero hacer es sustituir esta i por esta i y me quedará otra vez x igual a z. Pero para hacer esa sustitución tengo que ver la igualdad h no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda otra vez, en sentido contrario. Bueno, pues eso es lo que pongo aquí. Reescribe utilizando... La hipótesis H, pero en sentido contrario, es decir, de derecha a izquierda. ¿Y en dónde va a reescribir? En la hipótesis H'. Observad que H' va a cambiar. H' antes de la reescritura, ¿quién era? I igual a Z. Si realizo la reescritura, H', observad, ya ha cambiado a X igual a Z. Y eso es exactamente la conclusión. Luego... Usando exactamente H', ya hemos terminado la conversión. Bueno, aquí está la prueba, he escrito la prueba, he escrito los comentarios. Y fijarse que la, lo que estoy demostrando, pues una propiedad simple, muy simple. Escribir algo tan largo para una propiedad tan simple puede parecer exagerado. ¿Se puede hacer más corto? Sí. Vamos a ver otra demostración, la quinta demostración del mismo resultado, que todo esto se puede reducir a un término. Vamos a verlo. ¿Cómo? Bien, aquí tenéis otra demostración, pero reducido a un término. Fijarse que ahora la demostración es una línea, la línea 137. Y esto es como lo, como lo interpretamos. Mirad, e trans es el nombre de un lema que tiene el sistema, el nombre tampoco es tan misterioso, equ es de igualdad y trans es la propiedad transitiva y fíjate que cuando me pongo el ratón encima de la propiedad, bueno, pues se abre una burbuja en la que me está diciendo qué es lo que es. Bien, en lugar de fijarme en la burbuja, también aparece aquí, dice, bueno... En la línea 137 lo que se tiene es este lema. Voy a, aquí, cambiar el tamaño de las ventanas. Bien, ahora lo tengo ya en una línea. <risa> Mirad, ¿qué es lo que dice? Lo que dice esto, esta parte de aquí, bueno, pues es la propiedad transitiva que se espera. Es decir, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Pero, no lo, pero lo hace, leer de la forma más general posible. Nosotros que lo estamos queriendo usar solo para los reales. Bien, pero es que esto sirve en cualquier tipo en donde haya igualdad, entonces me está diciendo para cualquier tipo alfa, si a, b y c son elementos de alfa, es decir, objetos de tipo alfa, entonces esta igualdad se, se cumple. ¿Quién es? El tipo alfa en nuestro caso. En nuestro caso el tipo alfa es R. ¿Quién es A, B y C? Pues en nuestro caso A, B y C son X y Z. Mirad que los dos elementos, tanto el primero como las variables, están entre llaves. Bueno, eso lo veremos más adelante, más despacio, pero lo que indica que son variables... Eh, implícita, que no hay que decírselo, bueno ahora vienen las igualdades pero esto miradlo como un término, y esto sería como una función es una función que coge un término de tipo A y B otro término de tipo B igual a C y el, y el resultado es un término de tipo A igual a C un término o si queréis una demostración de cada uno, es decir, esto podéis ver la implicación como transformaciones de demostraciones. Si yo cojo una demostración de A igual a B y una demostración de B igual a C, pues lo que obtengo es una demostración de A igual a C. Bien, como dije antes, A, B y C en nuestro caso son X y Z, por tanto, A igual a B es simplemente X igual a Y. ¿Quién es una demostración de X igual a Y? H. Bueno, pues entonces aquí puedo decir, usa como primer argumento H. El segundo argumento que una demostración de B igual a C, en nuestro caso que una demostración de i igual a Z. ¿Pero quién es una demostración de i igual a Z? H'. Por tanto, uso H' y con eso ya obtengo una demostración de A igual a c pero A igual a C en nuestro caso, ¿quién es? X igual a Z. Por tanto, ya tendríamos con eso, con este término, son ese término, ese término, tiene el tipo que estamos buscando y es una demostración. Pero hablando de buscar, bueno, ¿cómo sabemos que ese es el lema que tenía que utilizar? Y no, yo qué sé, le podrían haber puesto como nombre trans, sin la S. Bien, pues una ayuda... ...que tenemos en Lean... es utilizar... Eh, bueno, ...he borrado más de la cuenta ...le digo que lo voy a hacer... ...el By... ...pero que me dé alguna sugerencia... ...que me sugiera qué es lo que puedo demostrar... ...le pido sugerencia... ...mirá que ahora Lean se pone... ...a trabajar, a buscar está ocupado buscando sugerencias, vamos a esperar a ver qué sugerencia nos da. Bien, ya la ha encontrado y nos da distintas formas de hacerlo. ¿Sí? No nos vamos a meter en tantas, pero si sí observáis, la tercera, utilizando la transitiva de la igualdad con la hipótesis aplicada a la hipótesis h y h'. Esto es lo que quería. Entonces, si estamos haciendo la prueba, le dais a control C, venid a la línea 137, lo probáis y ya tenemos la demostración. Bueno, vemos que esta demostración, por la transitividad aplicada a la hipótesis HH', es bastante más corta que las que teníamos. Mirad que ya no tengo el begin y el end, sino simplemente... De todas formas, bueno, <coughs> eh, esto todavía la podemos reducir, porque aquí estoy haciendo referencia a HH', todavía se puede hacer más corta. Sí, porque al fin de cuentas, si observamos esta propiedad que queremos demostrar, esto es simplemente eh, una propiedad que se demuestra simplemente con la aritmética, en fin, también con la aritmética lineal, aquí no hay nada de, de segundo orden. Entonces vamos a ver la sexta demostración del teorema utilizando aritmética lineal. Es decir, le vamos a decir bueno, aplica aritmética los procedimientos de la aritmética lineal y ya está. O sea, la h, la h' y se acabó. Bueno, ¿cómo se lo decimos? Bueno, pues simplemente le vamos a decir por la aritmética lineal. Aplica la aritmética lineal y ya habéis visto que lo hace automáticamente. Esto de escribir el por, también, en fin, estamos acortando, es una abreviatura, de escribir begin en... Y ya está, fíjense que se de la aritmética lineal, si le dais una, una coma, bueno, pues ya... Lo, ha hecho. lo que pasa es que todo esto, begin, cuando solo aplica una begin y aplica una, bueno, pues eso lo podemos dejar escribiendo el byte y es mucho más corto. Igual que dijimos antes, ¿y cómo sé qué estrategia puedo aplicar en, eh, en, un, en un determinado paso? Bien, antes utilicé... Que me diera sugerencias. Otra forma es pedirle que me dé indicaciones para la prueba. Le digo, claro, escrito bien, H I N T busca indicaciones. Bueno, habéis observado que se ha puesto en naranja un ratito a trabajar. Y aquí me está dando indicaciones. Dice, puede intentar la segunda de las indicaciones que me da por el, la táctica de la aritmética lineal. También puede intentarlo con la táctica, esta es la nueva implementación de la aritmética lineal, o bien de manera automática, fin. Bueno, pues vamos a utilizar, eh, que eso es no solo para las igualdades, sino para otro tipo de, de, de fórmulas, Vamos a utilizar, esa sería casi como la más fuerte, la más automática, la que cubre más casos. Bueno, esto lo dejo así. Y vamos a hacer otra demostración utilizando la táctica automática. Bueno, ya lo veis aquí. Le digo que lo haga con la táctica automática. Y bueno, pues ya hemos terminado la demostración. Y aquí mmm, os están diciendo, bueno, en qué... Consiste la, eh, la aplicación de la táctica automática, pero en eso no nos vamos a meter, lo veremos más adelante, las conjunciones, los cuantificadores, todo lo que hace la táctica. Y con eso hemos concluido la demostración. Como os comenté antes, bueno, pues en el libro, igual que hemos puesto es las dos tácticas que vimos en la primera, pues se ha añadido la táctica automática, la aritmética lineal y la reescritura, la reescritura inversa, la reescritura en una hipótesis y la reescritura inversa en una hipótesis. Esas son nuestras primeras tácticas y con eso termina la primera prueba.